Bien amigos, estamos ya ingresando al fragmento de entrevistas en el programa En la Noche y en la Niebla. Estamos en el Teatro Lía de la fábrica Imbabura, a través de la 92.3 FM en radio y en este canal en donde vamos a tener como nuestro primer invitado a Fabián de la Torre, músico imbabureño, compositor, gestor cultural y también guía de turismo. Él eh, nos va a contar un poco acerca de su experiencia, tanto profesional como en el mundo cultural, en, eh, en sus inicios. Bienvenido Fabián, estamos en la noche y en la niebla intentando ya tener eh, este espacio para eh, que la gente nos conozca un poco mejor y sobre todo quisiéramos saber desde cuándo arranca esa necesidad de expresar a través de los instrumentos, a través de la música, eh, tu actitud frente a la vida tu deseo de, de hacer arte en particular Bueno, muchas gracias Jorge Luis por este espacio eh, pues eh, mi inquietud de la música nace ya hace más de 20 años eh, eh, vengo de una familia de músicos gracias a mi padre a los 11 años empecé ya a estudiar música eh, con el gusto en sí en la música andina pero también eh, un poco ya lo académico, eh, en el prestigioso Instituto Luis del Piano de la Torre. ¿Con qué instrumento empezaste en tu familia? A en a mi familia, eh, bueno, practicar. siempre la, la guía de mi papá, con la guitarra. Tengo todavía, conservo esta guitarra que tiene ya como 26, 27 años desde que la compró mi papá. La conservo como un recuerdo muy, muy bonito Entonces fue el primer instrumento que, que toqué Y en el Luis del Piano de la Torre ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué instrumentos aprendiste? ¿Qué tal la, los profesores, el ambiente? no Todo, todo chévere Una etapa bien, bien bonita Compartiendo con, con muchachos de, de la misma edad eh, Conociendo instrumentos nuevos Instrumentos como, como el saxo, el acordeón, el piano Cosas muy nuevas para mí pero que, bueno, es, pues, es un conocimiento en general, ¿no? En esa época era el, la, la metodología, pero eh, pues aprendiendo ahí la parte teórica también y, y haciendo amigos, buenas amistades y eh, conociendo, como te digo, instrumentos de todo tipo. Y después eh, empiezas a viajar por el mundo, es otra experiencia. Otra experiencia, los... otra escuela. Por... ¿Por qué rumbos te metiste, Fabián? <risa> bueno, a los 17 años. Bueno, también fue por eh, por una necesidad de trabajar junto con mi papá. Eh, él ya viajaba a los Estados Unidos, entonces tuve la oportunidad de ir ahí un tiempo, compartir experiencias, hacer una bonita amistad con mi papá. Que es lo mejor. <risa> claro, Ajá. ya que por, por sus viajes también siempre hay pequeñas distancias Esas separaciones que se van a marcando, veces casi obligadas. Así es pero a veces necesarias, ¿no? Por el, por el bienestar también familiar. Pero bueno, con eso salí, salí junto a él y, y hacer música. O sea, ¿Con algún, eh, con otros hermanos tuyos también? No, soy hijo único. Salí con, con familiares, ¿no? Soy hijo único. Bueno, varón, ¿no? De ahí tengo hermanas. Pero salimos y a compartir el trabajo, a compartir la, la vivencia musical y más que todo a poner en práctica la, la parte teórica que, que adquirí también y pues he enfocado más a los instrumentos andinos. Ahí empecé más ya el enfoque a los instrumentos andinos. Y aparte de, de, de la música andina, ¿qué influencias recibías cuando estabas tanto allá como, como aquí? Eh, ¿Qué tipo de ritmos, música, géneros, artistas? Te, te gustaban, te deleitabas claro, o sea y, y, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de, de ver o escuchar ¿no? respecto a los músicos que están en el metro, en Nueva York de todo género, entonces hay mucha influencia, Ahí vi a grupos de música andina, peruanos que ya hacían una fusión con lo que es un poco del jazz también una fusión con, con música pop, entonces ahí también, ya a finales de los 90 la música eh, instrumental eh, de los Beatles eh, habían adaptado a, a la música, a, la, a las flautas de pan, a nuestros quenachos, todo. entonces mucha influencia, entonces yo fui a conocer todo eso, entonces adaptar yo también el, el quenacho la, las antaras las zampoñas a estos ritmos, a este, a este género musical. Qué bueno dialogar aquí en eh en el Teatro Auditorio Club Lía. Lía significa la industria algodonera nacional. Y eh, conjuntamente con Henry Melo, que es eh, nuestro ingeniero sonoro, y gracias a ti, eh, Fabián, que también es un compañero que trabaja aquí en la fábrica, cuando usted venga así en grupo, lo va a encontrar. Él es eh, probablemente quien mejor conoce eh, la historia de la fábrica. Así es que siempre es importante que eh, usted... Eh, nos visualice, sepa que estamos nosotros a las órdenes, al servicio de ustedes esto de, de hacer música y combinar con experiencias de carácter turístico eh, desde luego tu, tu eh, trilingüismo sería ¿no? Sí, conozco bueno, no al 100% pero conozco eh, la lengua inglés quichua, español entonces es una de las formas que aquí justamente eh, yo doy a conocer, en este caso sería la historia de, de este momento lugar Ajá. y bueno, nosotros vamos a, a conocer un poco más de la, de la vida, de, de la historia de Fabián vamos a escuchar un tema eh, no sé si nos vas a interpretar tú eh, desde aquí, in situ desde el Museo Fábrica Imbabura ya claro bueno, primero con, con una de las quenas que yo conservo ya por más de 15 años si es una, un regalo de mi papá eh, lo, lo guardo con mucho cariño Kena que me ha ayudado en muchos trabajos ya que he hecho algunas grabaciones eh, para mí para diferentes grupos entonces justamente un tema que, que es bastante bonito, me, me gusta mucho Camino de Llamas, del argentino Uña Ramos, entonces voy a interpretarle con mi Kena ¿Sí? Entonces... era una composición de Uña Ramos. Uña Ramos, un argentino, un investigador, compositor, músico, uno de los que también he admirado, ya que justamente fueron estos géneros los que escuché, allá, ya fusionadas con, con, con la música gringa, digamos, eh, con grandes artistas peruanos que compartían el escenario que era la calle con, con músicos norteamericanos, ¿no? Entonces, bonitos arreglos, bonitas, bonitas cosas ¿no? que se habían transformado y dando a conocer un poco ya más los instrumentos andinos a nivel, a nivel de todo el mundo Esta experiencia que, que tú viviste se ve reflejada también en esa necesidad de compartir con los demás. Cuando tú regresas al Ecuador, ¿a qué te dedicas esencialmente? ¿A buscar eh, difundir la música que habías aprendido? ¿A enseñar? Uh -huh. ¿Qué es lo que, que te propusiste? Mira, primero eh, prepararme también un poco académicamente, empecé mis eh, estudios en la universidad, estudiar turismo eh, por esta misma experiencia que he tenido de estar relacionándome con, con extranjeros, ¿no? dando a conocer mi cultura, lo que hago el arte, entonces siempre me ha gustado estar exponiendo esto eh, entonces eh, en conjunto empiezo a, a dictar clases eh, particulares eh, con, con niños jóvenes de la comunidad eh, entonces compartía mis clases, lo que iba aprendiendo, también, bueno, de alguna forma adaptando a, a la parte musical y enseñando a niños principalmente. ¿Qué comunidad? Eh? Yo vengo de es que, la comunidad Agualongo. Agualongo es? es de la parroquia de San Roque, aquí Cantón Antonio Ante. Entonces empecé con, con cuatro muchachos. Entonces vi que, que, que, hay, que, hay talento, que hay talento, pero también mucha necesidad de, de instrumentos por ejemplo, entonces lo poco que yo tenía también lo compartí con ellos eh, fue un proceso bonito también, en ese proceso participamos en concursos que organizaban comunidades vecinas como en Ilumán ¿sí? entonces ganamos un concurso de, de, de música tradicional entonces ahí también me motivé más y ya con la intención de de formar un grupo, entonces empecé a formar a los, a los muchachos en diferentes instrumentos Entonces tengo la facilidad, facilidad y más que todo creo que es una bendición ¿no? de interpretar algunos instrumentos De cuerda, de vientos, entonces a los muchachos en cambio pues los fui como que capacitando para ciertos instrumentos Lo que requería también, lo que se requería para el grupo entonces, eh, resultados vinieron y también ya conformamos nuestro grupo, hicimos un, un trabajo, un cover también un poco enfocado a, a la gente que, que gusta de la música romántica y compartir con, con, con, con más compañeros. ¿Cómo poder entender que la música romántica está ligada al sentimiento y a la emoción de la música eh, qué sé yo, latinoamericana, denominada folclórica, uh -huh. o a veces eh, es una música que hace muchas fusiones, por ejemplo, se combina el reggae con el San Juan, uh -huh. el pasillo con, con la música, qué sé yo, electrónica, ahora vos sabes que está muy en boga esto de eh, la, la electrónica andina, Así eh, es. ¿Qué, ¿qué futuro le depara a la música? Uf, eh, como mencionamos, ¿no? la cultura no, no puede estar quieta. No puede estar Así quieta. Es. Y esta misma, este mismo hecho, como en mi caso, que es un caso muy, muy, muy pequeñito a diferencia también de muchos otros músicos que han tenido muchas más experiencias lejos del país, eso es lo que ha hecho esta fusión, pienso yo. Entonces, que de alguna manera se adapta ¿no? y, y nos va quitando de la mente de que, como me decía, es posible nuestros instrumentos estén solo. Ligados al, al folclorismo, entonces, una muestra de que se puede adaptar a músicas internacionales, músicas de todo género. Yo lo veo de una manera bastante positiva, eh, siempre y cuando uno, no pierda su esencia, eso sí, ¿no? Entonces, eh, hay algunos exponentes de este género también que lo están haciendo bastante bien. Perdón por esta, por esta tos. Veo que tienes un instrumento que generalmente es considerado como con el uso de del armadillo, uh -huh. pero el tuyo, ¿cómo está compuesto? ¿De qué de qué materiales? Ya, bueno, tengo mi charango, no, es un charango que, que, bueno, también me lo fabricó un amigo, un amigo luthier peruano, es jo, bastante joven, pero radicado, se enamoró. Los luthiers son los que elaboran instrumentos, eso, los que crean los, los que, que... Sí, instrumentos musicales. Ajá. ¿no? Entonces Garman Díaz es el, el, el joven que hace estos instrumentos y pues lo hace bastante bien. Eh, bueno. Lo particular de mi, de mi instrumento es que es blanco. Eh, cambiamos un poquito la, lo que es la, la madera. Eh, bueno, está hecho de, de, de tapa de pino, tiene jacarandá algunos materiales. Y es electroacústico. Entonces tiene una adaptación ya, porque la necesidad también. ya de Esto, eh, ¿Le adaptaste tú? Y, ya existen, pero bueno, de alguna manera escogemos ya los ecualizadores o como se llaman estos, que sean más aptos para un charango podemos escuchar este prodigio claro Siempre el, el sonido de, del charango te hace remontar hacia otros horizontes, te permite tener un, un sentido también real de lo que significan nuestros Andes, el vuelo del cóndor, uh -huh. todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto de, del charango crees que se puede explotar más? Uh -huh. Es un instrumento muy, muy igual, adaptable a todo versátil. el género, versátil. Es, bueno, es complejo de tocar, sí, pero es muy, muy adaptable. Eh, tengo uno de los muchachos que integra mi grupo, pues, tiene actualmente 14 años él domina bastante bien el instrumento, es, considero que es, eh, tiene mucho, mucho futuro, mucho potencial eh, Entonces, eso precisamente te quería preguntar, cuando tú estás ya con, con los alumnos y todo eh, ¿cómo es eh, la exigencia que tú les imprimes para que ellos realmente puedan obtener mayores beneficios tanto del instrumento cuanto de su propia capacidad? claro bueno, en sí es, eh, ha sido exigente, como te digo y como comparo yo muchas veces con ellos de que al, para la edad que tienen, yo a su edad todavía no para nada tocaba al nivel que ellos están tocando claro. Entonces esa ha sido también una de, de, de mis motivaciones, ¿no? exigirles y sacar todo el potencial que tienen Entonces ahora son muy jóvenes y en cuanto a interpretación pues eh, lo hacen como ya un músico experimentado entonces, en esa parte bastante exigente y también el mismo conocimiento que ha adquirido, algo que yo en cambio no tuve, digamos, alguien que me esté al lado, que, que vamos a corregir esto, vamos a hacer esto. Entonces, eso uno y todas las facilidades tecnológicas que hay actualmente también, ¿no? Todo claro, eso, eso facilitada al desarrollo. Les da desarrollo. un poco más de... de capacidad para, para poder enfrentarse uh -huh. a, a, a los nuevos ritmos y también a los ritmos Así ancestrales. ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de esta flauta que para muchos es la flauta de pan, para otros es las quenas bueno, o, o, o el rondador y tales. ¿Cómo, cómo trabajas tú con esto? Esta... Y, y, y sabemos que puede ser de cualquier ritmo también. Claro. ¿no? Esta es eh, una zampoña. Yeah, es, creo que es el, uno, también uno de los instrumentos emblemáticos, instrumentos andinos, adaptados en muchos, en, muchos, en muchos temas, muchos géneros actualmente en el pop, artistas famosos lo han ocupado. Desconozco quiénes exactamente pudieron haber grabado en esos temas, pero sí ha sido muy utilizado. Efectos de sonido para, eh, para películas. Por ejemplo, hay un vientista que, bueno, él netamente toca instrumentos andinos, siempre instrumentos... Uh, de viento, de todo de todo, eh, Pedro es Eustache, músico muy conocido de, de yeah. Yane, entonces él interpreta instrumentos de viento de todo el mundo y él ejecutó los toyos eh, en, en para la película Pasión de Cristo ¿no? como efectos uh -huh. de sonido de Mel Gibson ya, entonces son, son cosas que, que se van conociendo también, cosas sonido muy, muy agradable escuchemos eh, en la interpretación de Fabián la Zampoña en la noche y en la niebla. No. Una de las tantas capacidades de nuestro compañero Fabián de la Torre Y eh, un poco para Ir finalizando esta entrevista Quisiéramos que, que Le cuentes a, a nuestra Comunidad, sobre todo acá en Los que visitan la fábrica Imbabura, ¿Qué es lo que se va a encontrar Con, con este complejo cultural Aparte de, de toda la Versatilidad que puede producirse Con la música uh -huh. Bueno, bueno eh... Empezando acá, una experiencia bastante bonita también, como te digo, me, me eduqué en lo que es el turismo y una buena oportunidad tener la eh, este chance ¿no? de trabajar aquí en la fábrica Imbaburra. Bueno, aquí principalmente lo, lo que se conoce es toda la, la historia, ¿no? la historia de una de las fábricas más grandes e importantes que tuvo nuestro país, eh, el legado de esta actividad que quedó marcado aquí en nuestro cantón. Entonces aquí tenemos eh, el patrimonio industrial, gran parte de las antiguas máquinas, máquinas de aproximadamente 100 años, la infraestructura, todo, el recorrido nos lleva al pasado, ¿no? mucha gente, bueno, es, te comento, ¿no? de, de, de, de las palabras de, la, de, la, de los mismos visitantes. Eh, que al venir acá mencionan que, que regresan al pasado Se sienten en esa época Transportados Transportados en esa época ¿sí? La conservación es, es impresionante y, y gusta mucho Entonces aquí van a encontrar cultura Van a encontrar historia uh, van, van a encontrar uh, todo, ¿no? todo, todo un, un sueño como muchos mencionan Algo que a veces por nuestra misma gente no, no es tan valorado Pero que de a poco se está trabajando De a poco la gente también se está apropiando de esto y eso es lo que necesitamos, apropiarnos y, y dar a conocer todo, toda esta riqueza histórico, cultural que tenemos acá. Fantástico eh, nuestro invitado de hoy Fabián de la Torre eh, gestor, músico y, y el maestro de, de ceremonias de aquí de, de la fábrica Imbabura un guía turístico de primera categoría agradecemos tu presencia eh, queremos que nos dejes con, con tu música, con el sabor de de los ritmos que has ido aprendiendo a lo largo de, de tu corazonada. Uh -huh. bueno, eh, bueno, también primero agradecerte, ¿no? agradecerte por tu espacio, también acá a Henry y todos los amigos de, acá de, de fábrica Imbabura que, que están dando este acceso, no solo a mí, sino que a muchos otros artistas en todas las ramas que, que, que hay. Y, y bueno, dejarles con un poquito de las melodías, eh, justamente la fusión que hablábamos, eh, bueno es, eh, en sí estamos escuchando los fondos musicales de un artista también que bueno, en eh, eh, el área que, que más que todo escucho pues es, es muy conocido peruano que está igual haciendo una mezcla loca de los instrumentos andinos con instrumentos de rock eh, muchos géneros entonces hay un bonito resultado y esas melodías que acá pocos escuchan son las que yo quiero compartir eh, también a futuro estamos eh, con los muchachos ya planeando un trabajo algo similar ¿no? un poco más con nuestra música sería con nuestros ritmos pero tomando, hay que tomar de ejemplo los buenos trabajos de otros lados. Claro, eso hasta los importante. ángeles imitan y uh -huh. las buenas entonces, prácticas se replican. Así es, entonces, eso es. Y, y bueno, invitarles a que escuchen estos bonitos temas que, que tenemos como fondo musical. Uh -huh. eh, vamos entonces, escuchemos a Fabián de la Torre. Ya, ah, vamos. La imaginación surca por las montañas y nos atrevemos a decir que hemos viajado sinceramente por un ritmo que nos eh, es muy muy eh, ancestral, pero propio, personal, nos eh, traslada con emoción hacia nuestros hacia nuestros eh, sitios de identidad, hacia nuestros eh, lugares sagrados. Va, vamos a hacer una pausa y enseguida estaremos con eh, otra entrevista acá en la noche llena niebla. Mientras tanto, seguimos también con el programa de radio. Estamos en la fábrica Imbabura en el Teatro Lía, y eh, esperamos que usted a través de la 92.3 nos sintonice también a partir de las 18 horas hasta las 20 horas eh, todos los jueves en Fábrica Radio. Eh, Quienes habla Jorge Luis Narváez, conjuntamente con Henry Melo, eh, vamos a seguir con, con este proyecto para, confiando en su sintonía, eh, ir eh, proporcionándoles eh, mayores eh, satisfacciones, tanto eh, en el conocimiento de personas y personajes, cuanto en el reconocimiento de, de nuestras artes y manifestaciones culturales. Muchísimas gracias por estar con nosotros.